j -Fair. Acabo de llegar y ya me quieren tirar No pueden soportar que tengo talento al cantar Que con mi música todos los voy a destrozar Mis enemigos no tendrán escapatero ya que ninguno de ellos se podrá salvar ellos pensaron que me iba a quedar callado, pero no se esperaban lo que yo estaba planeando Se imaginaron que yo estaba jugando, y ahora uno a uno lo vengo acabando Lluvia de letra va cayendo como metralleta Tienen que aprender que a este guerrero se le respeta No pueden conmigo, les salió mala la treta Que jueguen vivo donde los coja nadie se meta Ellos creyeron que conmigo iban a coger los mangos bien bajitos esta canción va para todos los que me dieron la espalda cuando yo estaba casi muerto. Le doy gracias a mi porque del suelo, que solo hoy de nuevo me estoy levantando. Que se preparen mis enemigos, que estás para la guerra si ¿Sí estoy preparado. Acabo de llegar y ya me quieren tirar. No pueden soportar que tengo talento al cantar. Que con mi música todos os voy a destrozar. Mis enemigos no tendrán la ya que ninguno de ellos se podrá salvar. Vengo de abajo de vivir en la calle sin nada que comer, yo sé lo que significa ser humilde. En cambio estos son solo mantenidos rescatados a su madre y despertando siempre tarde Son solo basura en mi camino No compare y chatarra con carro fino En esta película serán mis víctimas y yo lo matar a todo como el padrino Que salte el primero pa' que vea cómo le va a ir Que vengan como quieran, que igual los voy a partir De esta ninguno de ellos se va a poder salvar Quiere agarrar conmigo Bueno ya la acaban de conseguir Acabo de llegar y ya me quieren tirar, no pueden soportar que tengo talento al cantar. <risa> Que con mi música todos los voy a destrozar Mis enemigos no tendrán escapatoria ya que ninguno de ellos se podrá salvar Respondan cuando quieran que eso me va a dar más fama A la guerra no temo ya déjense de ese drama Lo que yo hago con mi vida no los deja dormir Cada vez que saco algo nuevo los pongo a sufrir No soy con nadie lo sabe Martillo y Hermie También lo sabe Krusty, Glenn y Chiqui que es bien perra y friki si vienen contra mí, mejor que estén bien preparados Porque fuego a nadie, jamás se lo he negado Si van a hacer algo, háganlo de una y sin hablar Que no estamos pa' tanta ni pa' taquillar Son como el perro que ladra y nunca llega a morder Y yo ando calleto porque si los voy a joder Jayfer, de Panamá, para el mundo